Nuestro modelo democrático electoral y también popular cubano es un modelo que es genuinamente democrático porque es un modelo participativo, es un modelo que no segrega a nadie, a ningún sector, que tiene un carácter, un enfoque clasista donde todos los cubanos podemos participar, podemos nominar, podemos elegir y ser elegidos. Es un modelo que no politiza a las clases sociales ni segrega a nadie por una creencia o no, donde se incluyen a jóvenes, mujeres, adultos, ancianos. Eh, negros, blancos, mestizos, de todo tipo de creencias, es un modelo que lleva en sí lo autóctono cubano, la sangre mambí, el pensamiento de Martí, las ideas de Fidel, y que patentiza precisamente la aspiración de todo cubano, de la cultura toda y de alcanzar una verdadera democracia.